Eh, bueno eh, ¿Cómo de tiempo? Porque vamos, igual te me a me sueltas, ¿no? <risa> Sí, ¿verdad? Voy a soltar el rollo, pero rapidito. Sí, que me Si quieres hablar de rapidez, lete la página. <risa> no. Vamos a ver. Eh, relatos seleccionados.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 Bueno, eh, aparte eh, de los elegidos. No, no, no, no va a decir dónde vamos a ¡Sergio, por Dios! ¡Vamos ya! ¡Sergio, va! Perdonad, perdonad, yo vengo desde Villarreal, me han dicho que podía contarlo. Primero di que sacamos. Bueno, eh, voy a dar los nombres de los finalistas.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 Raquel Campos creo que está mucho por Facebook, me suena a mí sí, sí, sí, sí. y pues escribir a Facebook ahora. Y bueno, por supuesto, media hora después de que yo salga de aquí los resultados estarán publicados en Facebook, porque si no me tiran tomatazos de estos de Facebook. Sí. El segundo relato ganador, finalista, perdón, es Comer con las manos de Rosario Raro. ¿Rosario Raro? Rosario ¿No? Raro. Pues un aplauso para ello también.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 O al móvil. Bueno, vamos a ver si esto funciona. ¿Sí? Eh, Mara, Oliver? Sí. Eh, mira, buenas tardes. Eh, mira, soy Sergio Hino, te llamo desde el Hotel Praga de Madrid. Estamos eh, dando el premio del primer certamen literario de valentis Sí. ¿Y has ganado el certamen? No me lo puedo creer. ¿Sí? sí Ah. Vaya, y encima humilde. Eh, no estarás a dos minutos de aquí, ¿verdad? Eh, dime, dime, están todos escuchándote por el micro. 200 personas. No, bueno. ¿Qué ha sido pues, imposible. Te hemos echado de menos aquí. Ah, lo no, último que pensé que pudiera pasar esto, si no, hubiera hecho lo posible, ¿no? <risa> no, sí, podríamos haber llamado antes, ¿no? Para que vinieses. Pero bueno, esto demuestra que ni carpa ni carpa. O que, no sé, me parece muy bonito.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 Bueno, pues eh, muchas gracias a ti. Eh, yo, si te parece, tengo que colgar ahora, estoy ocupado. Pero, pero bueno, eh, te llamaré yo, que me llamo Sergio Vinoy. yo soy el director de la editorial. Y si te parece, te llamo el lunes y te dejo el domingo para que lo asimiles.